Mm. Hm. Ah, delicioso. Oh. Hola chicos, bienvenidos Nuevamente muchas gracias por estar aquí en mi canal viendo este video Les recuerdo que mañana será el sorteo gamer Así que por favor los que me están escribiendo por whatsapp pudiéndome la vida todos los días preguntándome por el sorteo Por fin mañana o para los que estén viendo el día 10 Hoy será el sorteo Así que chicos, de verdad les agradezco por el apoyo Pero la verdad sí que son fastidiosos todos Ustedes es que no me acuerdan todos los desgraciados días de cuándo va a ser el sorteo, por favor. No me jodan más la vida. Así que bueno chicos, como les decía, dejen de cansar tanto que me tienen aburrido todos los días Y preguntándome curioso cuándo va a ser el sorteo, pues ya les dije, va a ser el 10 de enero O sea mañana, para los que estén viendo el video, pues hoy 10 de enero, pues hoy va a ser el sorteo los que lo estén viendo en 100 años, pues hace 100 años fue el sorteo Así que dejen de cansarme la vida y no jodan Así que nada, bueno, miradme ya siempre llamado, me echaré un traguito más, claro que sí 30 segundos. un segundo Espectacular, eso ya estoy en pillano. Me voy a dormir. Dejen de joder y hasta la próxima. Nos vemos. Muy buenas chicos, bienvenidos No, no se lo tomen en serio chicos A mí me encanta que me escriban al whatsapp Que me pregunten las cosas, que me pidan Videos, que me pregunten cosas Que me hablen de lo que quiera, yo soy feliz Que me escriban, pueden seguirlo haciendo Por eso es que he decidido pues Dejar mi whatsapp en la descripción No se preocupen, eso era con un video introductorio Quería pues cambiar un poquitico Y como les decía chicos, de verdad mañana 10 de enero de 2021 Es el sorteo, muy atentos Para los que estén viendo el video y pues de enero pues hoy va a ser el sorteo, los que estén viendo en 100 años o el tiempo que ya haya sido pues lógicamente el sorteo ya habrá pasado, lógicamente van a haber más sorteo, no va a ser el único así que les recuerdo los requisitos estar suscritos al canal, enviarle el canal y mi instagram que también tienen que seguirme a tres amigos, que sus tres amigos les envíen los pantallazos que me siguen en el instagram y también se suscriben al canal los pantallazos de la suscripción de ustedes y del instagram en un correo, también la de los pantallazos de sus amigos Que los amigos me digan en la descripción del video que ya dejé anteriormente De dónde son, correo electrónico, nombre Bueno, que quieren ganar, no, pues porque ya les tengo listo lo que les voy a dar Esto es lo que le voy a dar, chicos, por aquí se nota Aquí está el premio que voy a dar aquí exclusivamente en Ibagué y el combo de teclado MAOS, eh, por aquí está, teclado MAOS Gamer y la diadema gamer, esto es lo que les voy a enviar a los que ganen en Colombia y los que ganen por fuera de Colombia, pues lógicamente les envío los 20 dólares. Así que bueno chicos, no lo olviden, muy atentos, mañana estaremos en directo jugando. El que quiera unirse conmigo en el y en Valorant, eh, Paladins, todos estos juegos se pueden unir, claro que sí, compartimos un rato antes de empezar con el sorteo, empezar a decir los ganadores. Y bueno chicos, quería hacer este videito rápido para saludarlos. Entonces, nomás, nos veremos mañana. No lo olviden, la evidencia es que me dejen los pantallazos en el correo que les estoy dando aquí en la descripción. Está viendo por aquí la etiqueta del el video como tal, cuál el que explico bien, bien, bien, chicos. La persona que gane y yo vaya al correo y no me haya enviado los pantallazos, automáticamente pierde y paso a una que se haya cumplido con un requisito. ¿Listo? Así que pilas con esto, porque muchos no lo están haciendo. Solo hay como 13 personas que me han enviado los pantallazos al correo. Así que solo de esos 13 son los que ganarían. Así que pilas con eso. Y muchas gracias por el video. Si les gustó y quieren videos así distintos, intros diferentes, déjenme en la descripción y nos veremos. Hasta la próxima. Chao. Listo.